Francisco Neto, que es abogado, recién hacía algunos gestos. ¿Qué opinión te merece? ¿No es, no es un poco ridículo o excesivo demandar, o hacer una demanda, demanda a Flor Moyano por 50 millones de pesos? No, es inerte, porque se van a trabar las dos demandas y en definitiva en ambas hay que probar lo mismo. Civilmente no sé qué va a pasar. A ver, doctor, creo la que La quereza penal se va a acumular en la, en la causa que está tramitando ahora y en todas hay que probar lo mismo, pero no me parece descabellado lo que decían los abogados me parece súper sensato. que no que, Bien, por, supuesto. Hay que, hay que probar, por supuesto, hay que probar el hecho Es un hecho que a, aparentemente habría ocurrido En un estudio de televisión mm. Tiene que estar filmado y visto no, por no, alguien No siempre porque hay, lo, hay lugares como bueno, los baños Bueno, si no se puede probar, no, no, se, puede perdón, probar. no, pero, perdón, no se puede probar No, pero perdón, perdón, perdón Castillo me dijo que sí, que tiene seis ah, tomas bueno. Seis tomas de abuso Que es una, bueno. una de las partes de la denuncia La sí. otra es violación con ¿Sabe acceso carnal ¿Sabes carnal? lo que me sorprende a mí? que se hablan de emociones, de lo que siente, de que es valiente, de que esto, de que lo otro, que puede ser que sea todo esto, puede ser que sea cierto, ¿eh? no digo que no... Lo que me sorprende es que no se hablan de los hechos, ¿qué ocurrió? Bueno, pero se habla desde un lugar periodístico de eso. Bueno, no, sé, pero no, no, no, pero están, a están, condenando en la, están, un, están en el la, la, de la denuncia. ¿eh? No en no, yo, no. yo no he escuchado yo no he escuchado de los hechos. los hechos. Es más, son hoy Bueno, pero eso puede haber ocurrido de muchas formas. que interesante. No, no, no, no, no, o o bueno, pero, por eso, pero ¿cómo ocurrió? ¿Por Ella, usted nunca no escuchó trabajo, un hecho donde desde no, el silencio... Bueno, primero nos vamos a ordenar, tiempo. pero no, le, quiero, no prestar, no le quiero preguntar a Juan no, Ventura porque dijo algo que no podemos dejar pasar. Vos dijiste que tienen seis tomas de abuso. Ahora, pregunto, ¿le dieron los crudos? Porque hoy Laura Búfala en no. incluso dijo que los crudos no se lo dieron a ninguna de las a dos ninguno. partes desmintiendo al doctor Rodríguez bueno, que estaba al aire por, diciendo eso. por eso está insistiendo Castillo para que le entreguen inmediatamente los crudos. No va a dejar pasar más de 24 horas para reclamarlo ya puntualmente. Este, los está pidiendo, fundamentalmente, la Cámara 17 y la... 46. 46. Esas son las dos cámaras que me pidió. ¿Pero serán? por qué? Dice que ya con lo que salió, recortó partes donde hay, por lo menos, la confirmación del tema de abuso que está confirmado en los dichos tanto de Flor como de Juan. Ahora, mientras tanto están ganando tiempo, digo, ¿no? Le pregunto, doctor Me sí, Acaba de escribir Roberto Castillo, sí. diciéndome que él dijo que él nunca dijo que iba a iniciar algo civilmente que la única intención que tiene es hacer un reclamo penal. Es que es lo que estábamos diciendo justamente eso. Perdón, pero tampoco se perdón. podría cuestionar eso, discúlpenme. Yo a hay lo mejor tres, interpreté mal, distintas. pero lo tengo grabado en la radio. Ah, yo a, a, lo a lo mejor le digo a los muchachos, a, a ver si lo, te, lo podemos a mí, a mí me reproducir. Me parece, a mí me parece que la forma de reparar un daño es de distintas maneras. Primero hay que probar Cuando lo yo lo estoy escuchando, escuchando usted No, de hecho me interrumpió bastante, pero sí lo escucho. Y usted a mí, así que estamos devolución de gentilezas pero yo soy una mujer. No o sea, en este momento no, no asuma uso. mi género, por bueno, favor. Bueno. Eh, bueno, no lo escuché muy bien lo que me dijo. Bueno, pues, tranquila. Eh, me olvide lo que le iba a decir. Bueno. Ahora, no importa. No sería <risa> muy importante, entonces. No, no sé lo, no, lo único, no lo único lo que, que, que está sí Busca sucediendo... Busca la parte que te dijo Castillo, dale. Es, ya persona, se ya es larga, lo, lo único que sí perdóname. está no, no, no, el, no le interrumpa. Dale, Ay, pero Fava. no organiza usted el programa, por favor. Bueno, yo organizo el programa y le digo Ahora, a Faba que hable. Lo dale? único que sí está sucediendo, no importa, no hay ni defensa, ni apuntamiento, ni acusación. Es que se está sentenciando algo en los medios. A ver, repetí, Todavía en la justicia no hay nada. Repetí, ¿Estamos de acuerdo todas las partes Fava, en eso? correcto. Repetí la información que te llegó que es la nueva que tenemos de los abogados Matis y Rodríguez, que están también mirando el programa. Dale, que tirale. esto lo acaban de resolver y que se va a presentar una querella por calumnias uh -huh. e injurias contra Flor Moyano y un reclamo de daños y perjuicios por 50 millones de pesos y esta demanda va a entrar a más tardar el día viernes. Quiero hacer una salvedad nada más porque sí me acordé, le agradezco mucho tu, su asistencia. Eh, lo que yo estaba diciendo es que es distinta, hay distintas vías de reparación de un daño. Claramente la penal es la primera por la que se va eh, si existe la posibilidad de sancionarlo. Y la segunda sería el, la, la vía civil para poder repararlo no porque la justicia crea que con plata se puede pagar el daño que ella sufrió sino la, el derecho trata de morigerar de alguna manera y hacer que ella pase momentos un poco mejores en virtud del daño sufrido. Esa es el, el, el fundamento. Y me parece perfecto por parte del colega que intente para su cliente las distintas vías posibles. Bueno.